Señores, volvió para mí, en lo personal, el más duro en el reggaetón. Don Omar estrena tema junto a Residente, el más duro, aunque los fanáticos de Tres Ponchados, que ha tirado tres y no pega una, están quillados. Pero ahí está el tema. La sospecha se hizo realidad, Don Omar regresa al ruedo musical y la primera probadita es un tema de reggaetón junto a René Pérez, residente. El tema titulado Flow HP ya cuenta con un video en blanco y negro en el que ambos artistas participan. Don Omar acaba de firmar un acuerdo de varios años con el sello Saba Music Group, por sus siglas SMG, con base en Los Ángeles y New York y un alcance mundial. Me explico la falla de esto. Atención, ella y la familia. Yo esperaba, yo, porque soy loco con Don Omar, tuve la oportunidad de, de, de disfrutar de un show de, en, la, en Las Vegas. Y yo esperaba algo solo de él. Y esperaba en esta canción más participación. Pero después está todo bien para mí. Me gustó Don Omar. Una palabrita que se le escapó como que no le queda bien, su, si, no, si tú la viste. No le queda bien en su personalidad porque es un tipo muy decente, un tipo que le canta el amor. No sí, puede que un tipo no como que era. Pues por qué? <risa> sabes que un tipo urbano, como quiera Sí, pero no, como que no le, esa palabrita no le quedó Muy duro, yo vi que Residente como que, no sé Como le dejaron caer algo a los guas No, venga no, a de esa gente de ahí. Pero él lo dijo él lo, Sí, pero, lo, pero no tirándole Mucha vaina sí Sí, pero no, no, guas, no pero guas, le metas eso, sí, hombre Si le metiste No, no es... disfrazar ay, la vaina ay, en esto ay, flow No, no, no quiere disfrazar la vaina Le dejan caer algo a los guas Que Residente le tiró a... No, no, ellos. No, no, no, no, no. Uso un palabreo, un palabreo para colarse en el en, en sí, este ámbito. Sí, pero que atención, que te digan que le digan a que eh, nosotros no somos guaguaguá, guagua. eso, eso es un fuestaje. Porque aquí Popiara. No, no, que aquí se define Popi, los ricos, y guaguaguá, guagua, los que son de barrio. Tú, ¿Entiendes? Mira, son... Y amable. los pop igual que son Mira, los riquitos amable. que quieren tatu, ¿entiendes? Entonces nada <risa> más tú a decir que es residente, un tipo que no ha, tiene 10 años o 15, que no hace party en discoteca, que son conciertos multitudinarios con que no es con DJ que lo hace, es con, con, con ¿cómo se llama? Con banda. No, no, lo, lo que canta lo que dice Sergio vaga una fila, una banda una fila armónica que son doscientos y pico de músicos cantando urbano. Ya lo sabe. ¿Entiendes? Pues no me estuvo a decir, "Familia a mí poniendo ese huevo dinosaurio. No sé cómo lo pujaste. ¿Eh? De que el residente le está... Pero sí. lo dice, dice guau guau. que no. Eso es para abarcar lo que es el mercado. Más usted sabe. El mercado que la está sonando la ahora mismo. ¿Entiendes? Pues <risa> no me estuvo <risa> a mí que estas dos leyenda... Que están viviendo de, con los cuartos de la primera canción que pegan, ve a que le van a tirar. Si Rocho ahorita se da dos jalones, no, que lo y, espera, y, lo espera, Y comienza uno, uno no, no tiene que tuzano, no, no, no, tú sabes. Porque tú ves, tú lo que digo. Ahora, otra cosa también, <risa> otra cosa también, <risa> residente mató. a Don Omar le faltó también un poquito de lírica tú, sabes? ¿Tú, oh, tú no. sabes no y se le y le faltó también la entonación como entonar un chin uh -huh. como él se desenvuelve bien en eso pero está muy bien para mí está excelente con esos fallitos pero ya o, tenía tiempo que no, que no lo hacía don Omar. venía venía rompiendo yo pensaba que una diva virtual o algo una diva virtual. <risa> sí algo más comercial yo, yo esperaba Sí, sí, sí, no eh. Pero, eh. La podemos ponerla. pueden buscar en eh. YouTube. Está, está muy bien, está muy bien, don Omar. Qué bueno que está de regreso. No radio, dijeron eh. radio. Sí, ah. Mejor, don Omar, no diga que no. Atención, Hennessy. Porque no te guste. <risa> sí, que no le guste, porque tú sabes que Darián que ha tirado un par de cositas y como que no han gustado. ¿Eh? que ha tirado un de canciones. Como que no, Como sé, que no ha conectado. A ah, ¿no? nosotros, no han conectado con nosotros. Quizás no. tienen un público que conecta. No, tú sabes que el público lo tiene porque son eh, tienen seguidores que se matan vale, por ellos. Vale. Pero no di que, que se ha pegado. Todo lo que ellos tiren, se lo